Señores, en Puerto Rico siguen pasando algunos inconvenientes y esta vez le afectó de cerca, no directamente a, él, a su persona, pero sí a su oficina, el señor Rafi Pina. Rafi Pina fue tiroteado, su, fue, fue, fue tiroteado su oficina, eh... Donde no hubo, según tengo entendido aquí, el registro policial Dice que en el área de Caguas Contra una oficina de representante artístico Rafi Pina, De acuerdo con el informe preliminar de los hechos Descrito como un acto de vandalismo Alguien disparó contra la oficina ubicada en el B7 De la avenida eh, Gautier Benítez En Villa del Carmen En la escena se recuperaron 12 casquillos calibre 4-6 40, perdón Seis casquillos de calibre, ya eh, pero fue varias años, o sea que no fue uno solo. Había mucha gente que quería darle para abajo, era eh, casquillo de calibre eh, de, de .223, dos balas de calibre de .223, un proyectil eh, deforme, disparado, es lo que, lo que encontraron. Según la querella policial, el tiroteo ocurrió de eso de las once y media de la mañana. Sin embargo, al llegar los agentes a la escena del crimen, Intentaron hablar con un empleado en el lugar, pero indicaron que no estaban interesados en hacer una querella. Se, su se supo además que los daños de la estructura había sido cubiertos con unos plásticos negros. El momento que se en lo al momento, no se sabe si alguna relación con la balacera ocurrida en la madrugada en el Coliseo de Puerto Rico, eh, José Miguel Agrelotto, donde se recuperaron casquillos de esos mismos calibres. El coliseo se presentó Daddy Yankee y la Pina es su representante. De momento no hay informaciones disponibles sobre este suceso. Bueno, fuera bueno que lo aclaren. Porque, claro, claro. Ya, si no. están vinculando, miren las imágenes, si están vinculando ese, ese crimen, o sea, lo que pasó, lo que, ese, ese, ese, suceso, ese suceso, ese intento, perdón, eh, junto con lo que pasó en el coliseo, hay personas que comienzan a especular, comienzan a decir, bueno, o, claro, Pina, o Pina. pasó algo con Pina. Pina o... son sonado con mucha gente y muchos comentarios. Pero es un tipo de trabajador, Sí, Pina. tipo, Pina. No, tipo un, pega. Un tipo trabajador. Un tipo eh, pega. Eh, tiene, yo creo que Pina debería aclararlo. Porque claro. como tú dices, si ha, después con, después eso se le pega en su mancha de trabajo. Claro, ¿No tiene, que, tiene que darle a la prensa porque sí. mira, muchos caquillos, eh, sí. de armas fuertes ahí. No, o sabes que Puerto Rico no coge o esa no, que... Imagínense ustedes, no, sé, todavía no se sabe. ¿Sabes algo? En Puerto Rico pasa muchas cosas y la prensa no la tira al aire. No, o sea que en Puerto Rico, eh, yo que te, tengo familia allá, me dicen que hasta por el jefe de la policía renuncia porque es que no aguanta, en cuestiones no de seguridad, en cuestiones de seguridad, eh, está un poquito fea la cosa allá en Puerto Rico. Eh, mi mamá que estuvo por allá me, me contaba que hay sitios que, o sea, tú, no, que tú no caminas y te dicen, mira, este, por ese caserío tú no puedes pasar. O sea, es un poquito preocupante, pero yo creo que Pina, como un empresario artístico, debe aclarar, debe aclarar eso, algo, porque eso puede manchar la imagen de él y del artista de él, que Yankee, porque si están mencionando que también hubo un inconveniente con las mismas balas, ¿sabes? con las mismas armas que supuestamente... En el, el Choliceo. En el Choliceo, eso es lo que hice la nota, que tienen la misma vinculación de las balas. Entonces, hay que hay que tratar de aclarar eso. Yo creo que Pina es un tipo muy bueno de estratega, y y estratega, sabe manejar ese trabajador y él tiene que buscar la forma de aclarar eso porque después, como tú dices, se le da, ese, se le da sí. esa mancha al mismo Rafi Pina. Que yo creo que es innecesaria pues, Claro No eh, tiene que hablar de una vez Para que no No, pues, no de la gente, momento a pensar no, La gente puede pensar Algo negativo Pero nada Esperamos que Rafa Espina Aclare eso Porque Ellos le están yendo Y el Madari Yankee Que le está yendo Excelentemente bien con Claro, 77, claro no, Sin duda el, el máximo dando, líder Le está yendo muy muy Yo muy pensaba bien. que nunca iba a decir esto El máximo Te vi hablando de Don Omar tiene que tener cuenta Para hablar de don, no, don Omar, don Omar no, no me gustó Lo que hizo Don Omar, don Omar yeah. Tan buen, por pues cierto, estaba escuchando ese CD Last Stone", de Laston en Stone. mi vehículo. Que demasiado qué duro, duro, eh. esa, duro. Esa duro. guerra, nadie va. Una, una guerra así puede darle a Barbón y. Adelante. Yo no quiero que lo mal Omar... No, no se vea tanto como víctima, porque tiene que dejar que los medios le pregunten con las cosas. Porque así cuando tú le preguntas, tú tienes que saber la verdad. o pues si tú dices la verdad, como tú entiendes, ¿te entiendes? Porque ya esto no se puede defender, porque esto es lo que dijo fue, Dios te bendiga, hermano, y ya. Y ahí se quedó. O sea, ya ahí, sí. ahí sí. paró. Pero nada, esperamos que, eh, gracias a Dios, Pina no le pasó nada. Y que lo aclare, a ver qué fue lo que pasó. Porque si tiene una vinculación con el choliseo, es difícil. Bueno. Hola Liz Buenas tardes Liz? Liz ¿Cómo están ustedes? Estamos Hola, bien, Liz. gracias a Dios ¿Ya te regaló la computadora? ¿Cómo te fue ayer? ¿Estás negativo? ready la computadora porque Liz está aquí? Mira eh, no ¿Cómo, ¿cómo, te la ¿Cómo te fue ayer, Néstor? Eh, me fue muy me bien fue ayer bien. Bueno, Sellado, bien. El sellado el... Hola, Génesis Hola, hola, sí. hola Liz Llegué un poquito tarde hoy Me hola. acabaron en las redes Ustedes vieron Sí, sí, los fanáticos de Alessandra sí. te se nos vi preguntaron ¿Y por ti Y la noticia te tocó se Me van a seguir acabando, ¿no? <risa> señores Esto es un guión que a mí me ponen aquí <risa> <risa> Es un guión que a mí me ponen Porque no yo ese quiero no hablar no de esa mujer tiene unos amiguitos también Que preguntan por ti Acá hay muchacha Ah, qué bueno. A la gente, no vi, que te por ti, Un decía. saludo para ella. Ya no viene ya. Ya no viene pregunta no, por claro. ella. Sí, me quiere creer que eres tu neto que ya está que estás pipa, no vale, Porque nadie ¿no? dura <risa> que, o sea, yo, Así dicen. Pero que <risa> se desarregula la calle neto que tú que nadie dura contigo aquí. no, no, no. <risa> no, pero en esto yo no llevamos bien. <risa> claro. Okay. Y somos aliados. <risa>